Atelier, una palabra francesa que se refiere a cualquier lugar de trabajo artesanal, al espacio empleado por los artistas para realizar su actividad creadora, un espacio para pensar. Desde un espacio así, vinculado a la arquitectura, se propone la reevaluación de métodos de formación y ejercicio del arquitecto y surge en una nueva dimensión la autogestión. Hoy, en Arquitectura para Aliens, un diálogo acerca del espacio con el arquitecto costarricense Alejandro Vallejo, quien junto a Michael Smith comparten una visión humanista del diseño con Entre Nos Atelier. Un gusto Eduardo, Pura Vida, también gracias por la invitación y bueno, para nosotros es un gusto poder colaborar en estos medios digitales, en estos procesos de colaboración eh, post-pandemia, por decirlo así. Entre NOS Atelier se enfoca a propuestas de impacto social que trabajen conjuntamente con la participación activa de sus clientes, cambiando las dinámicas desde otras lógicas, en donde la idea y el fin funcional detona el encargo del proyecto y su construcción, generando ejercicios que han de influir hasta en políticas públicas. Es importante poder llevar esto a, a buen trecho y que podamos comunicar buenas ideas y podamos estar comunicados por lo menos de manera digital eh, que creo que más bien hemos estado mucho más enlazados que, que, en, que en la vida física por todo lo que está sucediendo, pero bueno, nuestra realidad en ese momento y para nosotros es un gusto poder colaborar y, y bueno, en este caso poder estar eh, en voz con algunas, con algunas intervenciones desde Bogotá y una ciudad que conocemos muy bien y que nos gusta, nos llena y por el pueblo colombiano, que siempre ha sido un referente muy lindo para nosotros. Episodio número 37, entre la autogestión, la academia y la política. Cuarta temporada de este podcast. Un abrazo a usted que escucha en una de las caras del prisma del tiempo. Bienvenidos. Conocemos un proyecto de Entre Nos y es, por supuesto, Cueva de Luz. ¿Sí? Ya encontramos y hemos visto en varias entrevistas que te han hecho todo el planteamiento que hay de Cueva de Luz pero yo quisiera que hoy habláramos acerca de Cueva de Luz desde otro punto y es el punto de la autogestión de la resignificación del espacio y de esa arquitectura que podría ser como comunitaria. Sí bueno eh, Cueva de Luz es, es un proyecto muy interesante que obviamente le tenemos mucho cariño eh, creo que es un proyecto que marcó una pauta muy importante en nuestra oficina y nuestro quehacer nosotros, desde el 2010, eh, teníamos varios acercamientos con, con la Fundación, con algunos líderes importantes de la comunidad de La Carpio, que es donde está ubicado en este momento, la Cueva de Luz. Es un proyecto muy bonito porque nace en una comunidad bastante problemática, por decirlo así, a nivel de comunicación en Costa Rica, eh, también de amarillismo, ¿verdad? Porque quiero no, en, la, en las comunidades, hay personas muy valiosas y sabemos que hay algunos índices de inseguridad, pero a veces son mínimos y se generalizan en medios de comunicación. Entonces, de ahí empezamos a trabajar muy fuertemente en un proyecto que, que quería operar en una zona que realmente era peligrosa, que era inaccesible. Y bueno, el proyecto se gesta de una manera muy interesante porque nosotros veníamos desarrollando varios proyectos que tenían que ver con el tema de, de, de participación, de, de tener infraestructura que le diera soporte a la comunidad eh, y que le diera un valor a, a la, al contexto. Desde un punto de vista de que la arquitectura, fuese más allá de una pieza la arquitectura fuese más allá de una pieza arquitectónica, ahí entramos nosotros como una pieza a nivel de este engranaje, de generar eh, todo el proceso que está viviendo la Carpio, eh, donde hay una gran cantidad de niños que lastimosamente están totalmente envueltos a la relación con las drogas, vicios, problemáticas. La Carpio es una comunidad ubicada en un espacio que se encuentra a 1.100 metros sobre el nivel del mar en Costa Rica. Fue creada a partir de la invasión de terrenos en 1993. Su topografía es muy irregular y cambia rápidamente a lo largo de todo su asentamiento. Una de las particularidades de la Carpio es que está bordeada por dos de los ríos más contaminados de Costa Rica. Esto hace que la comunidad se encuentre en un espacio de riesgo a desastres naturales. Ya que los suelos de la Carpio se encuentran sobre material de relleno y no son suelos macizos. Además, al tratarse de un asentamiento informal donde el aprovechamiento del espacio tiene un motivo fundamental que es la construcción de viviendas, hay casi nulo lugares destinados a áreas verdes, lo que provoca un impacto directo de la lluvia al suelo, ocasionando una rápida erosión y saturación del suelo. Sus carreteras asfaltadas, provocan una fuerte escorrentía de agua, dejando a la comunidad expuesta a constantes inundaciones. Allí es donde está emplazado el proyecto Cueva de Luz. Nace este proyecto, la Cueva de Luz, que se quiere convertir como en un taller de música, ¿verdad? Con, ese, con, ese, con esa lógica, con ese potencial de querer convertir a la Cárpio, tener en la Cárpio una sinfónica en un sueño muy interesante que, que tuvo Alicia Vilés, que se lo comentó Marisa Estela, y ellas dos echan a andar. Esta, esta linda idea, cuando nosotros las conocemos en el 2010, eh, nos cuentan de, del programa, nos cuentan del proyecto. Eh, buscaban arquitectos que tuvieran una, un interés de trabajar en la zona social. De ahí eh, tenemos la oportunidad de, de empezar a ver la fundación de cerca. En ese momento la fundación eran siete personas, todavía no atendía a, a, a niños, todavía no estaba operando. Pero bueno, cuando nos cuentan la idea, nosotros encantadísimos de formar parte del equipo, de, de ser un engranaje importante, de ser convertirnos tal vez como una especie de aliados eh, o asesores en el tema de construcción, diseño, que a la fecha con la comunidad seguimos siéndolo la comunidad en cada paso que tiene, a nivel de, de infraestructura pública o para, el, para la comunidad de La Carpio, y, bueno, nosotros somos los que le damos todo el asesoramiento. Y es un proyecto que está en una zona bien complicada, es una zona que no tiene papeles a nivel del estado, es una gran finca, en este momento viven más de 52 mil familias, bueno, personas, eh, en un lugar súper densificado, eh, es como una gran isla, por decirlo así. Y la, eh, en ese momento, el, el, la, nace un proyecto que cuando empieza a construirse el mismo entorno, no sabe qué está pasando. Eh, por más que se hicieron talleres participativos y todo, hay gente que a veces cree que, bueno, el, se, van a, se van a hacer un proyecto, pero bueno, el estado viene, pasa algo, se hacen censos, pero nunca sabe nada. La población de La Carpio es de 19.035 habitantes. Una proyección aproximada de vecinos de la comunidad indican que puede llegar a 30.000. La población de esta comunidad está constituida en un 50% de costarricenses, 49% de nicaragüenses y un 1% de otras nacionalidades. Es allí donde un fuerte arraigo hacia la experimentación con materiales alternativos, diseños de bajo costo, uso eficiente de los recursos y la autogestión es vital. Y bueno, cuando ya empiezan a ver que, que, que se empieza a poner la primera piedra, que se empieza a colocar la estructura principal, que empieza a crecer una estructura de madera, era algo totalmente ilógico. Yo creo que hay muchas personas que ni siquiera creían que se podía construir un proyecto tan, tan en este momento tan grande, por decirlo así, en madera laminada, eh, en un asentamiento informal, meter más de 600 mil dólares y cambiar las lógicas de hacer arquitectura, por decirlo de un modo, lo digo en el sentido de que siempre hay un vehículo muy claro, ¿verdad? Que es el cliente que llega con su dinero, le, le contrata al arquitecto y, y el arquitecto le entrega un producto. En este caso, eh, hubo un proceso de gestión, un proceso de poder pe pedir permisos especiales, de poder entender el territorio desde otras lógicas, de poder entender que este proyecto tenía la, la virtud de, de poder unificar una serie de entidades públicas y privadas en un proceso de recolección de, de dinero, recolección de fondos, de materiales, eh, es un proyecto que está hecho de donaciones, donde hay muchas eh, personas que se dieron dinero, a como dieron, eh, dan todavía voluntariado, dan clases, dan cursos, o sea, al final es un proyecto que está construido desde la sociedad, eh, a las personas que realmente quieren participar y ser actores claves dentro del crecimiento del proyecto, porque al final del día hay algo que entender, el proyecto puede ser de plástico, de concreto, de madera, lo que se quiera, pero... El proyecto tiene un fin común, que es un proyecto que, que si no tiene alma, que si no tiene una, eh, una estructura comunal, una estructura privada que, que pueda darle el apoyo, que pueda relacionarse, la fundación en este caso, eh, y no hayan voluntarios, el proyecto podría ser una pieza muy bonita arquitectónicamente, pero no funciona. Claro. Entonces, nosotros siempre nos hablamos de que era un proyecto que, que ya venía con alma, ya la gente estaba pidiéndola. Pidiendo que sus hijos tuvieran una mejor calidad de vida, que tuvieran una enseñanza más allá de la escuela, en este caso, poder llevar clases de música, karate, eh, judo, eh, deporte. Ahora hay un taller de fabricación digital, un Fab Lab en la Carpio, más de 80 mil dólares de costó la, eh, ese Fab Lab y fue una, una donación. Entonces hay chicos ya especializándose, ya saben cortar, hacer cortes de láser, ya saben eh, eh, eh, generar impresoras 3D ya saben hacer un montón de, de piezas, artefactos que, que mejoran la calidad de vida del entorno. Entonces, al final es un ciclo, ¿verdad? Eh, poder tener más chicos que puedan colaborar, aprender y que esos chicos enseñen a otros chicos. Es, es la parte de este ciclo importante, donde la arquitectura se vuelve una escuta para construir oportunidades en un territorio. Y esas claro. oportunidades son oportunidades socioespaciales que pueden darse desde un punto de vista de mejorar la economía de alguien hasta... Darle conocimiento y tecnología. El proyecto, obviamente, lo que pide, eh, pide un permiso especial al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, que es un permiso que, que se pide, que se consolida para poder eh, meter personas a la, a la construcción, que esto es, digamos, eso atípico, eso no es normal. Uno no le pide permiso al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, pero en este caso se le pidió a ellos porque estábamos trabajando en un predio que está cercano a, a una ruta eh, nacional. Entonces, eh, se piden varios permisos, se pide un permiso especial al Colegio de Ingenieros y Arquitectos, donde se le da una nota, que es como un visto bueno, pero no es una nota legal en el sentido de que eh, es el trámite convencional. A partir de todas estas gestiones, eh, se logra consolidar un permiso extraordinario, un permiso especial, y empieza el desarrollo de la infraestructura. Obviamente, se desarrollaron planos correspondientes, pero fueron planos que en su momento no entraron a la modalidad del Colegio de Ingenieros y Arquitectos. Eh, que en ese momento no tenían, digamos, un código de construcción, un código de, de, de proyecto, que por cierto, cuando el proyecto gana el premio de la Bienal de Arquitectura del, de Costa Rica, el proyecto todavía no tenía ese proceso. Y el Colegio de Ingenieros y Arquitectos nos pide que por favor incluyamos el proceso para que la obra esté formalizada. Aún <risa> así, hasta en la, en la parte digital estaba era informal. Entonces, fue muy interesante porque un día después de lo del premio, nosotros hicimos todo el trámite, eh, ya el proyecto tenía un año de haberse construido y se formaliza, digamos, a nivel de colegio de arquitectos. Y algo que es muy interesante de este proceso es que es un proyecto de infraestructura pública construido con capital privado. ¿Por qué? Porque son, son donaciones, son personas que se acercaron a donar. Eso es una cuestión súper atípica. Por supuesto, o sea, ahí está la prueba de que un elemento arquitectónico autogestionado en un lugar que no está formalizado puede emprender ese tipo de, de dispositivos y empezar a generar dinámicas. O sea, es como, la, como, una, como una historia al revés. O sea, primero el edificio y después el trámite. Primero el edificio y después la validación comunal hace que sea validado por el ente gubernamental, o sea, no es que el ente gubernal valida para la comunidad, sino que la comunidad valida para el ente gubernamental, en este caso. ¿Cómo emprender pequeños detonadores, como hablan ustedes, de esos dispositivos, para activar nuestras propias comunidades? Uno como arquitecto en su oficio, pero bueno, uno como empieza a hacer algo, así sea un paradero. Sí, ahí, ahí es importante y vital el mapeo de actores. Si un mapeo de actores clave eh, es muy complicado, digamos, operar. Yo creo que lo que sucede siempre a nivel de infraestructura pública y de, de esfuerzos también aledaños eh, de, de, de colegas y, y, y grupos destinados a ese tipo de cosas es que se quiere trabajar de manera aislada. Se quiere proponer una idea que no está consensuada eh, y peor del caso, a veces se quieren proponer ideas que no vienen desde la gente. A veces se proponer ideas que no vienen desde la gente. A nosotros nos interesa que... Que realmente hay una arquitectura que venga desde la gente, pero que funcione, que las problemáticas se puedan conversar, que las problemáticas se puedan eh, entender y las soluciones se puedan idear conjuntamente. Eh, ¿Esto qué es? Eh, cuando usted entra a un asentamiento informal, eh, por decir algo, pongo un ejemplo en Bogotá, que está USME, sí. eh, hay una serie de, de, de entidades, de organizaciones, de fundaciones, de actores sociales, de. de, de de espacios de juntas de barrio, de juntas comunales que ya trabajan sobre el territorio, uh -huh. que ya tienen años de experiencia de entender el territorio, de buscar soluciones, por lo menos en, en distintas índoles, no solamente en infraestructura, pero que son vitales para una mesa de trabajo, que son importantísimas para poder generar una relación y un puente de comunicación con, una, con, una, con el municipio, por decir algo, con actores importantes del gobierno que también son vitales tenerlos en una mesa de trabajo porque si no nada camina entonces, hemos dado la tarea de que cada mesa de trabajo, cada taller participativo, puedan haber esos distintos actores que nos acompañen, se sientan partícipes del proyecto, entiendan la realidad de nuestro territorio, pero a la misma vez puedan ser casos aportativos para poder construir un proyecto desde una órbita global de, en un tema de intercambio de inteligencias colectivas. Entonces, ahí eso es lo que nos ha dado la oportunidad de poder crecer, de poder entender, de que nos llamen, de que en este momento podamos ser consultores del Estado, que el Estado nos indique, nos pregunte. Y bueno, hace pocos, ¿no por cierto, hace unos días estaba en una reunión eh, junto con Mike, mi socio, eh, donde nos está, nos está incluyendo una mesa de trabajo para tomar unas decisiones muy importantes sobre la, la Carpio, para hacer todo el proceso de titulación de tierra. ¿Para qué? Porque si, si hacemos el proceso de titulación de tierra, podemos generar muchos más recursos, muchos más proyectos para poder dar una economía diferente y ayudar a, a, al, al crecimiento de la Carpio y a consolidar a las personas en su territorio. Si uno no logra tener a, las, a los actores claves y a las personas que habitan un territorio en una toma de decisiones eh, eh, y en la construcción de un proyecto colectivo, yo creo que va a ser muy difícil de que el proyecto pueda funcionar de la manera adecuada sobre ese contexto y sobre ese cliente potencial y, y, y directo, ¿no? Pasa mucho es que estamos como con el ánimo desde el ejercicio de la arquitectura en que nos llamen y nos digan, mire, hay que hacer este proyecto y le pagamos tanto. Ahorita, pues bueno, tú estás... Están, digamos, entrando a, o oh, ya desde hace tiempo, a ser consultores, a hacer llamados a conferencias, a hacer llamados a encargos, a hacer llamados a hacer planteamientos, estudios, análisis. como qué consejos tú le darías a los nuevos arquitectos para ser sostenibles en el ejercicio de la profesión? Correcto, yo creo que, y, y se lo decimos a nuestros estudiantes, a, a, a futuros arquitectos, o sea, eh, hay que sacarle provecho a la academia. Yo creo que nos, eh, es importante entender que desde la academia, aparte de ser una plataforma de exploración, la academia nos permite construir muchas relaciones, nos permite entender muy bonitas relaciones desde el profesorado, desde lo que se puede hacer externamente. Si los estudiantes entienden que cada proyecto que tienen tiene una relevancia sobre el territorio, tiene una construcción colectiva a nivel de instituciones, barrio, eh, gobierno, se puede empezar a, a generar esas, esa, esa, esa red que te da la oportunidad de empezar a conectarte sobre una temática que muchos de, ni siquiera a veces quieren estar, ¿verdad? Creo que la arquitectura en el tiempo ha estado denominada que vos salís a la calle, te van a llamar a hacer un proyecto, te pones en una oficina y generas esa relación y ya con eso ya empezás a trabajar. ¿Y a cuánto realmente tienen la oportunidad de salir a la calle, ponerse en la oficina y que los llamen inmediatamente? Claro. Eh, es una lógica bastante extraña porque no hay procesos de gestión. Y eso que estoy mencionando, de poder relacionarse desde la academia, es un proceso de gestión. Eh, nosotros, cuando estábamos eh, jóvenes, eh, bueno, todavía estamos jóvenes, ¿no? Ay, claro. Pero estábamos en la universidad, <risa> hicimos eso. Empezamos a trabajar desde la academia, empezamos a tocar puertas, empezamos a tocar varias instituciones. Eh, decirle a las instituciones, mire, tómeme en cuenta, nosotros colaboramos, pero tómenos en cuenta en, en, en tal proyecto, tómenos en cuenta en eso. Esto empe empezó a generar muchas muy bonitas relaciones desde empezar a trabajar con un techo para mi país, desde empezar a trabajar con la Fundación Promotora de la Vivienda, de tocar las puertas en el Instituto Mixto de Ayuda Social, siendo estudiantes, y que a la fecha trabajas conjuntamente, aunque haya cambio de gobierno, siempre el ministerio se va a mantener y las ideas siempre se van a mantener. Entonces, ahora te da la oportunidad de trabajar, Directamente con ellos, de que usted se haya podido desarrollar en el tiempo y se convierte en un consultor, tenga una experiencia adquirida por mucho tiempo y que a la gente eso lo valora, de tener la oportunidad de salir a fuera del país, caminar distintos asentamientos informales, distintas zonas complicadas y, y poder colaborar con distintas universidades y gobiernos a nivel de América Latina o, bueno, ya hemos tenido la oportunidad de estar en otros continentes. Esto nos ha dado una experiencia que, que ahora es bastante valiosa eh, eh, para nosotros porque nos, da, nos abre el portillo de poder trabajar en estos procesos, de poder trabajar desde la gestión, desde poder eh, entender que, que ahora sí podemos se puede hacer la toma de decisiones desde un programa bien referenciado, desde un programa que está bien ejecutado, que tiene oportunidades de crecimiento para las comunidades, porque al final del día todo lo que vayamos a hacer tiene que ver con dinero, tiene que ver con, con, con la capacidad de subsistencia, con la calidad de vida y el confort, entonces, eh, ese es un consejo que a mí me parece que es importante que de, la de, que de está en la academia, poder disfrutar la academia para poder generar estas relaciones y algo que a nosotros nos ayudó mucho fue trabajar en concursos, estar activos en concursos, ah, como pudimos ganar concursos en la universidad, pudimos perder muchos, pero eso también te da la posibilidad de un network nacional o e internacional, que cuando salís a la calle, ya no, te, ya no empezás de cero pasa que siempre la mayoría de los estudiantes salen a la calle y se lleva un golpe porque es un año de transición fuertísimo porque y, estás desconectado de la realidad cómo ha sido como esa experiencia tuya también de el tema de ser docente porque pues bueno en la academia será que en la academia sí se está formando para las realidades latinoamericanas plantea muchas veces como si uno fuera el arquitecto como lo fue hace an antes un Servidor de las élites, sí, como un oficio de élite. Sí, yo creo que no, esa es una lucha. Creo que hoy es una lucha intelectual, es una lucha ideológica. Y eh, lastimosamente también es una lucha con modelos, modelos económicos que las universidades se han convertido en eso, ¿verdad? Al final se han vuelto un negocio. Entonces, mucho más que todo hablo de la, de la infraestructura privada. Hay otras infraestructuras privadas que están en muy en gran nivel, pero. ¿Cuántas universidades realmente se están tocando, se están tocando esos temas, se están alineando con la realidad del gobierno? Digamos? ¿Cuántos eh, programas de estudio se alinean con las temáticas principales de gobierno central para que los estudiantes y los futuros profesionales que vayan a salir estén totalmente arraigados a las problemáticas de nuestros países? Eso todavía creo que está en duda. Me parece que todavía ha sido un proceso muy largo. Me parece que todavía hay un vacío, hay un intervalo ahí que todavía no se ha logrado consolidar, no se ha hecho un clic directo. Yo creo que eso también es parte, de, y, y ojalá que, que las personas que puedan escuchar esto también puedan pensarlo, ¿verdad? Porque al final del día, eh, y, y lo pongo aquí, digamos, lo pongo sobre la mesa, ¿cuántos de las personas, que arquitectos de América Latina, por poner un ejemplo, de todas las universidades de, de cada uno de nuestros países, trabaja directamente con su entorno inmediato, en la comunidad que vive, por decir algo. Todos siempre a veces estamos pensando en hacer cosas en otros lados, pero a veces ni siquiera notamos la tarea de, de revisar nuestro entorno directo y poder ver si somos eh, potenciales para mejorar el entorno directo. Se sigue viendo, la, por decir algo, se sigue la, viendo la ciudad como un modelo de negocio, como una ciudad inmobiliaria. ¿Por qué? Porque algo, conversábamos hace unos, unos días con nuestro paisajista, en un proyecto que estamos haciendo, que se llama Don Alberto Negrini, y él nos mencionaba el hecho de que nos dice ¿Cuál es el espacio más importante ahorita de la casa eh, sobre lo que estamos viviendo, sobre esta realidad? Ahorita el, el espacio más importante es el jardín. Las personas que no tienen jardín están encerradas, las personas que no tienen la, la, la relación interior-exterior eh, no están viviendo, no tienen la posibilidad de tener una condición eh, importante de, de, de encierro, de, de más bien de poder tener un espacio ambient, ambientalmente eh, sostenible, que pueda haber ventilación, que pueda haber una relación con la naturaleza. Este tipo de, de ecuaciones son importantes porque entonces ¿cómo están construidas nuestras ciudades? ¿Cómo están construidas nuestras viviendas? ¿Cómo están construidos nuestros proyectos? ¿Realmente estamos preparando al ser humano a, en esa relación con el entorno natural o seguimos viendo esto como un modelo de negocio donde quieren meter a todo el mundo en una cajita? Hola, soy Eduardo Uceche, director de Arquitectura para Aliens. Gracias por llegar hasta este punto en el podcast. Un astronauta necesita oxígeno. Te invito a que visites la sección de Apóyanos en nuestra página web www.arquitecturaparaaliens.com Aquí todavía eh, hay, una, hay un manifiesto muy importante de realmente qué es lo que estamos operando nosotros en las academias de arquitectura. Si realmente queremos arquitectos que, te, que sean ciudadanos, eh, y que puedan ser detonadores de cambio y que puedan ser a, accesibles a, a trabajar en, en, en dentro de las comunidades o realmente seguimos eh, graduando genéricos de arquitectos que lo único que saben es dibujar y diseñar. Genéricos de arquitectos que lo único que saben es dibujar y diseñar. Correcto. Porque al final del día la capacidad de gestión es vital y no solamente en, la, en, la materia, en materia de arquitectura sino en cualquier eh, profesión, porque es la capacidad de generar empleo, es la, la capacidad de generar proyectos, de generar trabajo. ¿A cuántos de nosotros nos enseñan a hacer eso? ¿A cuántos de nosotros nos dan esa oportunidad? No es posible que sigamos pensando en que alguien puede diseñar bastante bien y que sabe construir bastante bien. Yo creo que eso lo hace, eh, esa es la génesis de cualquier carrera de arquitectura, que cualquier estudiante llegue a diseñar bien y llegue a construir bien. Ya el que no lo hizo en 5, 6, 7 años es porque no está preparado para ser arquitecto y no tiene las cualidades para hacerlo o, o demorará mucho más tiempo en desarrollarlas. Claro. Eh, entonces, ¿cuáles son esos elementos? Eh, a, digamos aleatorios que están ahí, que pueden ser importantes para las academias para poder construir esto. Y, y te pongo un ejemplo, hay una universidad que nosotros apreciamos mucho, que, bueno, hay varios colegas que trabajan ahí, que está en Chile, que es la Universidad de Talca. Mm. Basado en lo que estábamos conversando anteriormente, eh, Chile, y por cierto es una universidad eh, de estatal, Chile, eh, aparte que es un territorio bastante extenso, verdad bastante eh, eh, digamos, en, en verticalizado, por decirlo así, o, o con una longitud bastante larga por su morfología, eh, la mayoría de las universidades en un mapa que, que hacen los chilenos a nivel académico y, y, y leen dónde están todas las universidades de arquitectura y se dan cuenta que todas las universidades de arquitectura están en la metrópoli como la mayoría de las universidades de América Latina. Total. Y entonces ellos se ponen en práctica en decir, ¿qué pasa si colocamos y, y, y ponemos una escuela en la zona rural? Porque el capital humano que vamos a tener, es muy diferente el que vamos a recibir en la metrópoli. Entonces ellos abren la Universidad de Talca, y la Universidad de Talca tiene una condición muy interesante que recibe estudiantes que ya no son el típico estudiante que se recibe en la metrópoli, que es el hijo del constructor, o es el hijo del, del médico, o es el hijo del abogado, o es el hijo del taxista. Sino que en la condición rural es el hijo del pescador, es el hijo del agricultor. Entonces empiezan a tener unos conocimientos locales, una lógicas locales, muy diferentes. Total, o sea, es crear un arquitecto que, campesino, un arquitecto pescador, correcto. un arquitecto El, agricultor. Hay un valor agregado de que la escuela empieza a tener una necesidad muy diferente de operar la arquitectura. Y, y estas esas, esas lógicas te, te permiten dar ahora, en este momento, donde ellos se dan cuenta, y si lo revisas, revisas ahora lo que tienen publicado y todo lo que han hecho, en este momento la Universidad de Talca no gradúa a ningún estudiante que no haga su grado de título su proyecto de título con una infraestructura construida. Y esa infraestructura construida está gestionada a nivel comunitario y a nivel material. Entonces es muy interesante lo que está sucediendo en Chile porque una universidad estatal está promoviendo estas esas técnicas, y esto ha hecho que, obviamente, la posición ideológica de la Universidad de Talca se convierta en un núcleo totalmente diferente, eh, relevante, como caso de estudio para universidades de alto nivel, de que Harvard, el, el AA y universidades potentes a nivel mundial quieran trabajar directamente con la Universidad de Talca, porque es la que está promoviendo una realidad diferente dentro de su territorio. Siempre la lógica de la mayoría de las universidades del mundo eh, que pongámosle que están en nuestros países de América Latina, es que los, los estudiantes aspiran, a, obviamente, a, a ir a hacer maestrías, doctorados a las universidades más importantes del planeta. Todos quieren ir a Harvard, todos quieren ir al MIT. Pero, ¿por qué no hacemos? Que, eh, que nosotros, la mayoría de las veces pasa que todas esas universidades grandes vienen y estudian nuestros problemas. Mm. Obviamente, tienen una capacidad financiera, tienen una serie de cosas. Pero, ¿qué pasa si nosotros realmente, empezamos a desarrollar y a escribir y a entender los problemas que tenemos en nuestras narices y empezamos a tomar cátedra de eso que estamos haciendo para que, toda, para que en vez de ir a esas universidades, hagamos venir a esas universidades acá porque tienen un interés de desarrollo sobre lo que estamos haciendo. Entonces ahí empieza a darse una relación y creo que la Universidad de Talca es un fino ejemplo de lo que, de lo que pueden hacer la mayoría de las instituciones a nivel eh, mundial y de posicionarse en el mapa eh, de una universidad crítica, reflexiva, local, que tiene una, una, eh, una capacidad totalmente diferente a, a, la, a, la, a, la, a la arquitectura convencional que se da en la mayoría de las instituciones de, nuestro, de nuestros países. ¿Cuántas de las escuelas de arquitectura le dicen a un estudiante que puede graduarse y que ojalá que pueda ir a buscar trabajo al municipio? Porque siempre se estigmatiza el municipio como el peor lugar para llegar a un arquitecto ahí sí. no se puede cumplir absolutamente nada, es una cuestión super administrativa no sé qué. Si usted se da cuenta, y es una forma en la, en la óptica que lastimosamente esto está mal, y yo creo que también, eh, esto también me dio a mí mucha, mucho norte, y, y por eso eh, estos últimos años he estado envuelto un poco en política, y estuve para candidato a una alcaldía. Sí, sí, sí, sí. Eh, por, por eso mismo, porque si uno hace entender que las alcaldías se pueden convertir, en sus su departamentos de infraestructura se pueden convertir en la mejor oficina de arquitectura de un país y tener realmente desarrollar los proyectos que tienen, porque tienen una agenda espectacular de proyectos de infraestructura pública, de proyectos de infraestructura social, económica, política, educativa. Te da la, esos, esos proyectos se los desearía cualquier oficina en el mundo. Total. El problema es que tal vez, no tiene la, la asesoría adecuada ni el manejo adecuado para desarrollar esos proyectos como tiene que ser. Pero si nosotros empezáramos a sacar estudiantes que están totalmente relacionados con esos nortes, con, con esos temas de administración pública y que tienen una capacidad de gestión importante, imagínense lo que se podía hacer en cada municipio de nuestro territorio. Tendríamos, bueno, en nuestro caso tenemos 82 municipios, tenemos 82 oficinas de arquitectura de lujo que están trabajando sobre, inmediatamente sobre el sector público pero lastimosamente eso no pasa. En el énfasis del trabajo con la comunidad, ¿cómo ves la dimensión desde tu propia experiencia de, por decirlo de alguna forma, el arquitecto que se unta las manos? Sí, correcto. Ahorita la, nuestra profesión, y si lo vemos en esta realidad, estamos viviendo en este momento... Eh, por ahí han aparecido muchos foros de arquitectura y todo, y a mí me da mucha risa y de algún lado también nosotros eh, aceptamos, obviamente, estar en estos foros, pero también nos gusta eh, mencionarlo en el foro, que no es posible que todo lo queramos ver desde el punto de vista de la arquitectura. Eh, la arquitectura no va a ser el que va a rescatar a la pandemia de lo que está pasando en nuestros países. Hay muchos sistemas que están de por medio, políticos, eh, sociales que se están dando y que esos temas de organización también son parte de estructuras de cómo habitar, que ahí podríamos estar in, inmersos en, en procesos de gestión, pero que realmente no todo tiene que eh, pasar por la arquitectura. En este momento yo creo que más importante es que en vez de ser arquitectos somos ciudadanos. En ese momento, ser ciudadano activo y, y realmente estar eh, trabajando con las medidas del caso, estar colaborando, apoyando a nuestros seres queridos y, y personas aledañas, eh, es lo que nos da la oportunidad de estar ahorita en el mapa. Que somos arquitectos, sí, que tenemos un saber extra, por supuesto, pero también lo tiene un médico, lo tiene un enfermero, eh, lo tiene un abogado, lo tiene... Lo tiene un sociólogo, lo entonces, tiene un trabajador social, o sea, ahí es donde hay que hacer equipo. Correcto. Correcto. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? que siempre, todo lo que vayamos a hacer en, sobre la ciudad, todo lo que vayamos a hacer sobre cualquier territorio, siempre el protagonista van a ser los usuarios, siempre los, los protagonistas van a ser las comunidades, las personas que habitan esos proyectos. Hay que entender que nos, nuestra profesión es una herramienta que le da la oportunidad de representar un trabajo técnico eh, a un proceso participativo, a un proceso de diseño, a resolver un problema. Eh, nuestra profesión es la oportunidad de de llevar y traducir el problema de una comunidad a, un, a una respuesta delicia en este caso. Entonces, es, inter, es importantísimo entender que siempre los, los que van a estar ahí habitando son los más importantes. A mí me da mucha gracia cuando se hablan de... y Nos ha pasado que nos dan un premio a la sostenibilidad, nos dan un premio a tal cosa, y uno lo agradece y todo lo que quiera, pero pucha, la arquitectura debería de tener todo eso de manera... Eh, o sea, nacional, ¿verdad? No o sea, tendría por qué premiarse. Cualquier proyecto debería tener impacto, cualquier proyecto debería tener eh, sostenibilidad, cualquier proyecto debería ser ambientalmente positivo, cualquier proyecto debería estar pensado de esas ópticas. No es posible que unos proyectos sí y otros no. O sea, es bastante extraño cómo se estratifica nuestra profesión. Y bueno, son cosas que hay que cambiar y que la academia también tiene que aportar ese granito de arena para que estas cosas cambien. Digamos, ¿cómo, ¿cómo te fue involucrándote en la política y postulándote como alcalde en Costa Rica, un alcalde arquitecto? La mayoría de los sí. gobernantes son abogados. Sí, bueno, lo que vos estás mencionando es vital. Nuestro, nuestra profesión es un medio de colaboración. Y hay que entender que ese medio de colaboración tiene una serie de engranajes. Y como te mencionaba, nosotros trabajamos con talleres participativos, talleres de validación, que tienen que ver con co-creación. Y esos talleres están dados de, de multidisciplinarios, donde hay, hay muchos asesores en la parte de, de la multidisciplinaridad que se dan desde el punto de vista del antropólogo, del sociólogo, del psicólogo, del biólogo, del forestal, del arquitecto, del ingeniero, del trabajador social, eh, para que estas lógicas se puedan realmente construir el territorio. Hay muchos insumos que a nosotros nos interesan, que obviamente el arquitecto no tiene la capacidad de analizarlas y que obviamente necesita de un montón de saberes para que suceder Y esta relación que, que estoy mencionando es la que a mí me dio la... como tal vez la, el norte y, la, y, la, y la, el, la fortaleza y las ganas de participar en una instancia política. Yo realmente, eh, yo creo que soy como otra persona más, está cansada un poco de la política popular, de la política populista, que, que realmente cuenta una historia, narra una historia del pobrecito, decimos nosotros, y al final no pasa nada y la gente nada más va y vota y por eso el abstencionismo es tan alto porque a la gente no le interesa la política, porque la gente está cansada de lo mismo y el problema más grande es que entonces nos están gobernando eh, varios líderes que han sido eh, votados o, o, o los ha elegido una octava parte de la población, entonces Realmente estamos de acuerdo con los líderes que nos están gobernando, realmente estamos de acuerdo con los planes de gobierno que están vinculando a, a. Realmente me vinculan en los procesos que quiero trabajar. ¿Cuántos planes de gobierno, no sé, en Colombia, por decir algo, que sé que en Colombia políticamente ha habido mucha diferencia, digamos, en parte del tema de colaboración con todo lo que pasa en Medellín y estas alcaldías, pero ¿cuántas alcaldías realmente nos, nos están invitando a sus programas de gobierno, nos están invitando a ser consultores? a veces queremos hacer cosas desde, la, desde lo exterior, desde lo que está en, en anillos de, de, de amistad, en una serie de cosas, pero cuántos han mapeado su mismo territorio, cuántos profesionales tenemos en nuestro mismo territorio, cuántas capacidades y saberes tenemos dentro de nuestro territorio que perfectamente pueden asesorar al municipio de la mejor manera. Entonces, es lindísimo, digamos, entrar en, una, en, una, en un desarrollo de esto porque estás trabajando día a día con un montón de personas súper capacitadas, que tienen que ver con distintos intereses, con distintos saberes, que, que están pensando de una manera muy diferente sobre el territorio, pero con un fin común. Desde las 6 de la mañana, 3.398.338 votantes fueron convocados a las urnas. En Limón, la lluvia sorprendió a los caribeños, que madrugaron para ir a votar. Sí, tengo que ir a laborar y pienso que tengo una obligación para cumplir con la democracia. Entonces eso me motivó a venir aquí temprano. Bueno, me motivó este, venir a ejercer mi derecho como taxista, como ciudadano costarricense. Vengo a terminar. Eh, hoy fue un día muy bonito porque eh, hoy, ah, hoy se asumió. Eh, nosotros estuvimos en proceso político, no ganamos la alcaldía, pero logramos posicionarnos, que es una de las cuestiones más importantes. Eh, logramos hacer que en menos de dos meses de campaña la gente, la gente que salió a votar bajamos el 1% del abstencionismo de, nuestro, de nuestro, nuestra localidad y eso nos ayuda y nos, nos, nos da esfuerzos para, para seguir trabajando. A la fecha seguimos trabajando, seguimos viendo un montón de comisiones de infraestructura y una serie de cosas que, que son importantes, comisiones de asuntos sociales. Y que hoy, hoy, por cierto, hoy asumieron las personas que lograron entrar, a, a, que fueron parte de nuestro equipo, hoy están en, en el Consejo Municipal, eh, eh, lograron asumir varias personas de nuestro, de nuestro equipo de trabajo. Y bueno, eso es importante porque en un primer paso, en una primera vez, en la mayoría, todas las personas que estaban en nuestro equipo de trabajo nunca habían estado en una instancia política. Eh, eran personas de la comunidad, personas del territorio que querían colaborar, que nunca habían tenido un efecto político. Y yo creo que a nosotros nos interesa mucho eso, eh, entender que, que no hay interés de por medio, sino que usted es un ciudadano activo, que tiene un saber, que quiere compartir con su territorio. Y bueno, yo creo que eso nos dio la oportunidad de, de posicionarnos, de que muchas personas lo reconozcan, que muchas personas quieran que sigamos con el trabajo. A la fecha, el, el equipo de trabajo se triplicó después de las elecciones y eso fue muy interesante porque muchas personas quisieron ser parte del proyecto, aunque ni siquiera hubiéramos ganado. Y por cierto, el equipo que ganó es una, una alcaldía que tiene 26 años en el poder. Entonces, bueno, ahí ya puedo meterme en otros temas que ya sabemos que <risa> pasan, corrupción y otras cosas. Dale. Sí, pero bueno, es bien. parte de, de, la, de las realidades en las que vivimos, pero yo creo que nos dio la oportunidad y nos dio como el, el primer paso para posicionarse y seguir trabajando. Y algo muy bonito también es esto, que es demostrarle a la ciudadanía que vos no necesitas ganar una alcaldía para poder hacer algo. No necesitas, eh, no, ahora tenemos la oportunidad de acceder a la alcaldía, eh, tenemos la oportunidad de estar en un consejo municipal con nuestros representados pero nos da la oportunidad de llevar proyectos, de, de, re, de realmente consolidar proyectos y llevarlos al territorio y hacerlos, producirlos y cambiar la mentalidad de, de nuestros gobiernos locales de que podemos hacer cosas que realmente tengan un impacto a nivel nacional e internacional y no solamente hacer infraestructura genérica por hacer eh, y por cumplir. Entonces, yo creo que al final del día nos está dando la pauta para esto y estamos muy contentos, la verdad, muy felices de seguir y bueno, ahí seguimos liderando el, este proceso para... En cuatro años más que se nos dan nuestras elecciones, pues vamos a, a lanzarnos y, y, y ir más fuertes que la, que la vez anterior. Qué bueno, Alejandro, No, definitivamente. Quisiera entrar como a la parte final, dándote las gracias por estar aquí, por dar este espacio, por poder tener este diálogo acerca del espacio... Para mí, pues tanto tú, Alejandro, como Michael Smith, pues son unos referentes y unos héroes de la autogestión, así como te decía al principio de esta conversación. Y yo creo que tanto para mí como para muchos eh, lo son, y son un referente de podernos reinventar como arquitectos y darnos cuenta que, como ustedes dicen, la pequeña escala sea un gran cambio. Muchísimas gracias por estar aquí en Arquitectura para Aliens, en este podcast. No, agradecerte Eduardo, también. muchísimas gracias por tus palabras, eh, para nosotros es un honor saber que podríamos ser referentes para algo, yo creo que todos tenemos referentes y tus palabras eh, son tomadas hacia adelante, por supuesto. A nosotros nos gusta ser muy autoreflexivos, nos gusta eh, pensar lo que está pasando, lo que hemos hecho bien, lo que hemos hecho mal, entender que cualquier persona en la sociedad, sea profesional o no, es importante para lo que hacemos, nadie tiene un rango mayor que nadie. Eh, a nosotros nos interesa mucho la construcción y, y esa network que te decía, y cuando hablo de network, hablo de comunidades, hablo de instituciones, hablo de gobierno. Todas esas personas son vitales e importantes para poder desarrollar cualquier proyecto. Espero que, que, y que los estudiantes, futuros arquitectos eh, y todas las personas que estén ahorita en este proceso, sé que estamos viendo una, un cambio de la economía. Estamos viviendo un momento importante donde casi que nuestra profesión pasa a un segundo plano y, y estamos más, más alertas a la parte humana, que me parece genial. Hay, un, hay una lástima porque cuando hemos estado en una mejor condición, por lo menos sin la pandemia, por decirlo así, eh, no hay una educación que tenga que ver con, los, con el hábito de consumo. Y lo que hacemos como, como personas, como ciudadanos y como habitantes es tener demasiadas malas normas de consumo y consumimos y consumimos y consumimos. Y consumimos y en este momento que estamos viviendo con lo mínimo compartiendo la comida compartiendo los insumos yendo al supermercado y solo comprar lo que necesito porque otras familias necesitan creo que nos ha dado un tema de nivelación vean que hasta la naturaleza se ha ido nivelando hasta la naturaleza ha tomado un poco eh, las calles las ciudades verdad los animales creo que esto nos dio una pauta muy interesante para reinventarnos para para entender lo que realmente somos como especie y lo que, está, lo que está pasando, y bueno, y a todos los profesionales en arquitectura, entender que somos ciudadanos activos, que tenemos un lindo saber, que nos ha costado sangre eh, estudiarlo y desarrollarlo, pero nos da la oportunidad de ser colaborativos, nos da la oportunidad de entender a otros profesionales, y nos da la oportunidad de construir cosas muy interesantes sobre nuestro territorio. Me gustaría poder poner ese reto que hablábamos ahorita, Eduardo, de de que todas las personas que están metidos en estos temas y que quieren desarrollar todos estos procesos de colaboración, ojalá puedan empezar a, a intervenir en sus territorios directos, sus escenarios directos, sus contextos directos, para mejorar la calidad de vida de los que lo rodean. Muchísimas gracias. Escucha o descarga los capítulos de este podcast a través de las plataformas para Android o iOS. Encuéntrenos como Arquitectura para